Bienvenidos, esto es Pasa Conduce de Noticias, dos. día 2 de Sofa. Vamos a ver los pabellones que vimos el día de ayer. Estaban cerrados porque estaban en construcción y vamos a ver los pabellones que todavía estaban en medio, medio. A ver cómo quedan el día de hoy. Entonces, empecemos. descontada, de entregado al payo 4 vamos a ver cómo quedó el día de hoy vamos a empezar por la colección de mundo coleccionista de esta para que usted lo sepa es una youtuber que colecciona cosas yeah. de terror también hay una cosa creo que sucede recordando un programa de televisión que daban en RCN a las 12 de la noche que era con ese, eh, ese presentador español no el del señor que es actor también pues ahí, también hay un pabellón de ellos se llama el regreso, también de terror y bueno todo lo que lo hacía en su programa de televisión en RCN que luego lo pasaron por Discovery Channel van a seguir viendo estas figuras Tenebrosa. Allí al frente, que ayer, el de ayer estaba cerrado, todavía no, no lo tenían abierto Que se llama el mundo del selfie Bueno, este año habilitaron este espacio Esto antes era un museo de gamer, no sé si este año lo pasarían a otro sitio Pero este año como que in, quieren innovar Y vamos a ver un sitio donde las personas que hacen cosplay pueden tomarse fotos gratuito, pues como es dentro de Sofa, pues son espacios que ya están hechos para eso. Eh, este año me pusieron una actividad que es la foto parche, no sé si darán algún premio, alguna cosa relacionada al tema, pero como que lo van a hacer yo creo que si usted quiere venirse a, a ganarse ese premio y todo ese tipo de elementos puede venir acá a tomarse la foto no pasa absolutamente nada eh, si quieren ubicarse está al lado del auditorio de Corferias este o un oro, este no es no, malo no pero este es el pabellón este pabellón se puede tomar unos votos Cuantas usted quiera tomarse y no la naciera su no, porque es un espacio para eso. Vamos a ver cómo quedó el espacio hoy del museo del anime. Entonces vamos para allá, que queda encima del pabellón 7, mm, no, 8, 7 y no recuerdo. Y te vamos a pasar un el pabellón, así donde están las cosas de virtuales. Es como un buen día. Está anulado un lado. A ver, hay un cosplay. Gente Como lo dije al... en el video anterior, este es como lo dije, es un espacio donde se puede disfrazar y no la necesita absolutamente nada. Nada de nada. Eso es lo, lo interesante de decir eso museo si era acá ah, aproveche va entrar porque va a llover estuve aquí ayer si si si si si si de si este si de de Anime, encontramos diferentes figuras de los caballeros del zodiaco de las 12 casas, caballeros de oro y también varias figuritas que ustedes de pronto reconocerán a lo largo de este recorrido. Si, sí, nuestro querido Superhéroe Robótico también estuvo aquí presente En este pequeño museo Con diferentes estilos Figuras y vestidos También son muy Reconocidos varios de estos animes Y series de televisión Que pronto ustedes reconocerán De la prehistoria por allá, bien lejos hasta los inicios de las primeras series animadas. Grandes firmas de los creadores de Astro Boy no. El Castillo Ambulante Super Campeones Sakura Cap Captor Yu-Gi-Oh! Bleach! Y muchos no. más encontramos en este pequeño pabellón Y espero que disfruten estas diferentes firmas y easter eggs de los creadores de los animes no. yeah. you. Mm -hmm. Damien. Ahorita vamos al Pabellón 1 y a esperar por pues, las conferencias de eventos pues, que van a hacer, que esos son, esos, esos son interesantes, ¿de ver? Estos son batallas de Amigos para que no hagan actividades, todas esto son cuestiones recreativas, Entonces, por si que ya no puedo ¿no? grabar, hay niños presentes, pero vamos a jugar muy hay actividades para el de, de, de, de bicicleta, juegos didácticos de mesa, o para que los niños acá en el sofá no se no se aburran y haya cosas divertidas también como que este ya inventaron una pasarela para niños de co con cosplay entonces eh, como divertido. se ve como divertida se vamos aquí está la pasarela de, de, de cosplay no puedo grabar por razones de. Porque son niños y no toda autorización, nada de eso. Entonces tenemos aquí al tor maravilloso, dueño de los rayos. Un aplauso para él, por favor. Rápidamente, nada más. Entonces, todos son para los niños. Estas actividades infantiles. Ahorita vamos al pollo 17, donde no sé. Hoy había un evento de... para cosplays. Pero siempre digo más cosplay. Pero hay un evento y ese evento lo van a, entonces ahí puedo tomar fotos foto y demás del de evento. Y ya. Eso ya es lo último. la parte de pabellones. Ahorita atrás vamos a otros pabellones que ya estuvimos pero como ayer estaban en montaje, pero eso cosas que de pronto no no vi completas vamos a ir al segundo piso aquí del pabellón 1 ¿no? a ver qué hay y vuelvo y bajo estamos en el segundo piso del pabellón 1 y ese pabellón lo que hay es juegos de mesa fantasía, rol juegos de cartas de Yu-Gi-Oh todos los juegos de mesa que existen y que son pues, para los que son muy aficionados a, a diferentes cosas. Entonces vamos a mirar. Yeah. Eso fue, eso fue el pabellón del segundo piso del pabellón 1 Como ustedes ven, y como lo dije en cámara Todos esos son juegos de mesa Pero lo interesante es que toda la mayoría son juegos de rol Los que son caladosos de dragones, misterio Todo ese tipo de cosas son interesantes de ver. Ahora nos vamos a dirigir al pabellón entre el pabellón 16 al 20 al 22 y ahí eh, no sé si ya terminaron de, de acomodar los pabellones y todo eso y pedos con turcos y demás que hay de cosplay pues vamos a ver toda la, toda la cuestión de eso ese pabellón que pues, es un momento comercial de lo mismo si te quieres comprar un muñeco un peluche una cosa que te gusta pues vine al pabellón Entonces, los pabellones 4, 5, 7 es el de artísticos que pueden ir a apoyar a los artistas nacionales y el resto son pabellones de 20. Algunos creadores, otros venden cosas ya de animes, todo el tipo de cosas. De una actividad de, de la Politec Vamos a pasar un ¿no? poco por, por mirar. ¿Qué eh, eh. les comenté de Soja? Que he visto? Se aumentó. muy entretenido Al momento no he visto nada diferente a lo, a, lo, a lo que siempre presentan este año pues si me me metió varias cosas mucho más interesantes que los años anteriores han estado en sofastado a ah, un Spider-Man vamos a usar lentamente estación no se. Ve. estoy grabando a la Spider-Man ya ves pa yeah Están utilizando mucho para las funciones de los gamers, porque los gamers nos mandaban siempre el payo 4 y este grande lo año únicamente para las de creación y todo ese tipo de cosas relacionadas al gaming. Vamos a dar una vuelta más y vamos a poner a cargar esta cámara. Bueno, hasta acá el día 2. No grabé nada más porque me llamaron de urgencia y tuve que salir corriendo. Pero ya no grabé nada más de este día. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Bueno, hasta aquí fue todo lo de Sofa. Nos vemos en la próxima oportunidad. Esto es... Pasa cuando sucede. Noticias todos Bye, bye.